María Trinidad Sánchez Nagua ya está Iliana Durán quien nos tiene informaciones. Saludos Iliana. Así es, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, al menos siete vehículos han sido retenidos la mañana de este domingo de resurrección por la Dirección General de tránsito, de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre aquí en el municipio de Nagua por violentar la ley de tránsito. Hasta el momento, como ustedes pueden ver, también el tránsito transcurre de manera normal. Ha aumentado considerablemente en comparación ayer. Se pronostica que cuando vaya subiendo más... La hora va a haber mayor flujo de personas, de conductores, ya que muchos van saliendo de la ciudad hacia diferentes demarcaciones. Eso es todo lo que tengo hasta el momento en esta emisión especial de Semana Santa Telenor 2023, formación e información para toda la nación. Desde Nagua, Ileana Durán, yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Ileana. Hacer... Reiterar el llamado a las personas que se desplazan en motocicletas a que puedan hacerlo con prudencia, que se coloquen su casco protector para que eviten ser detenidos por las autoridades de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, DGZ, que están recorriendo las calles en los operativos para evitar que los accidentes eh, con motociclistas se produzcan, que son luz y la mayor cantidad sí. eh, en esta Semana Santa.